Es el Test Holístico de Inteligencia Artificial General, TOIAC. El Test Holístico de Inteligencia Artificial General, o Test Multiinteligencias, TMI, consiste en una serie de más de 70 test específicos de inteligencia en diversas actividades relacionadas con las formas de inteligencia humana, donde un ser humano saludable de unos 25 años debe sacar un puntaje mínimo de 6 sobre 10 pues lo que se evalúa es la capacidad de aprender los principios básicos de actividades que requieran diversas materializaciones de inteligencia. ¿Cómo es el procedimiento? La colección de actividades se va a dividir en unas 10 categorías por su similaridad temática, y para cada una de ellas hay un comité específico de siete jurados especialistas en el tema. Para cada actividad, el subtest correspondiente consiste en tres etapas. Primero está la etapa de aprendizaje de los principios básicos de la correspondiente actividad. La segunda es la etapa de evaluación del aprendizaje adecuado de dichos principios. La tercera es la evaluación del uso creativo más sofisticado de dichos principios. La abreviatura LB de X significa aprender los principios básicos de la actividad X. SB de Z significa hablar el idioma Z a nivel básico. BB de I significa tocar el instrumento I a un nivel básico y poder tocar una pieza musical básica, solo y dentro de un grupo musical. Componer a un nivel básico e improvisar. CB de F significa ser capaz de causar el estado de ánimo, respuesta, sentimiento o reacción. F en diferentes niveles en una persona arbitraria a través de una conversación. A continuación haremos una descripción de los grupos de subtests por tipos de inteligencia. Inteligencia lógico matemática. Primero, LB de lógica matemática. Segundo, LB de matemática elemental. Tercero, LB de física elemental. Cuarto, LB de biología elemental. Quinto, LB de química elemental. Sexto, LB de Informática Elemental. Séptimo, LB de Ajedrez. Octavo, LB de Go. Inteligencia Lingüístico Verbal. Primero, SB de Mandarín Segundo, SB de Español. Tercero, SB de Inglés. Cuarto, SB de Hindi. Quinto, ser capaz de escribir un resumen coherente sobre una novela. Sexto, ser capaz de hacer paráfrasis. Séptimo, Poder escribir y declamar un poema en un lenguaje conocido relacionado con un tema determinado. Octavo, ser capaz de construir al menos un ejemplo de combinación conceptual, conceptual blending, de dos conceptos dados. Noveno, ser capaz de describir una situación o tema específico en términos de metáforas abstractas. Inteligencia musical. Primero, PB de piano. Segundo, PB de violín. Tercero, PB de de guitarra, cuarto, pb de batería, quinto, pb de percusión, sexto, pb de canto, séptimo, pb de flauta, octavo, pb de trombón, noveno, ser capaz de realizar a nivel básico la improvisación musical, décimo, poder tocar armónicamente en una banda en dos escenarios, composiciones fijas e improvisación grupal, onceavo, ser capaz de dirigir un conjunto musical por ejemplo un coro, a un nivel básico. Inteligencia Kinestética Primero, LB de fútbol Segundo, LB de baloncesto Tercero, LB de tango Cuarto, LB de gimnasio Quinto, LB de natación Sexto, LB de boulder Séptimo, LB de béisbol Octavo, LB de escalada al aire libre Noveno, LB de bodybuilding o físico Décimo, LB de ballet. Onceavo, LB de breakdance dance. Doceavo, LB de salsa. Treceavo, LB de judo. Catorceavo, LB de actuación. Y quinceavo, LB de escultura. Inteligencia espacial visual. Primero, LB de geometría euclidiana. Segundo, LB de dibujo. Tercero, LB de pintura. Cuarto, LB de fotografía. Quinto, LB de arquitectura. Sexto, el de geometría diferencial en dos y tres dimensiones. Séptimo, ser capaz de encontrar una ubicación específica solo con la ayuda de un mapa de papel. Inteligencia interpersonal. Primero, ser capaz de iniciar y mantener una conversación informal sobre prácticamente cualquier tema como un ser humano. Segundo, ser capaz de hacer inferencias generales adecuadas sobre los estados de ánimo, sentimientos Personalidades y motivaciones de otras personas después de tener una conversación informal con ellas. Tercero, ser capaz de realizar con éxito diversas actividades de caridad básicas y concretas. Cuarto, se ve de risa. Quinto, se ve de admiración. Sexto, se ve de sorpresa. Séptimo, se ve de felicidad. Y octavo, se ve de coraje. Inteligencia intrapersonal. Primero, ser capaz de responder preguntas abiertas sobre sus orígenes, habilidades físicas o cibernéticas y conceptuales, propósitos, entre otros. Segundo, ser capaz de hacer inferencias generales adecuadas y contextualizadas sobre las propias perspectivas y opiniones personales en relación a otras personas. Inteligencia naturalística. Primero, LB de caza. Segundo, LB de agricultura. Tercero, LB de botánica. Cuarto, LB de zoología práctica. Quinto, LB de biología marina práctica. Sexto, LB de astronomía. Séptimo, ser capaz de hacer una especie de M-higiene, o sea, higiene de máquina y medidas relacionadas para mantener una mente o procesador M-funcional. Octavo, ser capaz de hacer una descripción verbal detallada del entorno natural particular donde se encuentra el agente. Inteligencia existencial. Primero, LB de metafísica. Segundo, LB de Teología. Tercero, LB de Ética. Inteligencia Interrealizacional. Primero, LB de Creación y Realización de Metas. Segundo, LB de Establecimiento de Valores Internos de Conducta. Y tercero, LB de Establecimiento de Convicciones y Reglamentos Internos de Conducta. Como mencioné anteriormente, el test de Turing está implícitamente incluido en nuestro test holístico, el cual, por su estructura y diversidad, capta con mayor amplitud el espectro intelectual real de la inteligencia humana general y por ende, el de la inteligencia artificial general.